Buenos días, aunque seguimos apegados, el día puede ser bueno. No es un buen día para el apego, pero es buen día para nosotros. No es buen día para el apego porque vamos conociendo sus trucos y ya vamos poniéndonos en rebelión erosionando su apoyo dentro de nosotros. Y lo hacemos a través de nuestra propia inteligencia y autoobservación. Y lo que hemos estado identificando es la manera en la que el apego nos mantiene fijados en lo que nos falta. la sensación de no ser suficiente o no tener suficiente, de necesitar algo más para ser felices. Es esta manera errónea de interpretar nuestras propias experiencias. Y la verdad lamentable es que sí, somos poco expertos en interpretar lo que está pasando dentro de nosotros. Como niños teniendo berrinches, creemos que ¿no? es, un, es este juguete que necesitamos. Ahora podemos ser padres, madres sabios, diciendo lo que necesitas es descansar, comer, nutrirte, no, no quitarle a tu hermana su juguete. y observándonos, reconociendo que cuando tenemos esta sensación de no ser felices, nos hemos entrenado a buscar algo o alguien. Y esto lo tenemos entrenados desde antes de poder hablar. Esta es la, una de las primeras enseñanzas que damos a los infantes. Cuando están mal, no se sienten cómodos, están llorando, y nosotros no sabemos qué más hacer para ellos. ¿Qué hacemos? Una sonaja. Y enfocamos su atención a esto. Y lo tenemos fuera de su alcance y empiezan a querer agarrar a la sonaja y después lo tienen y se callan. No era una sonaja lo que les faltó, nosotros no supimos, pero les convencemos al estimular esta sensación, lo que te falta es esto, agárralo, agárralo, e intentan y intentan, entonces, ah, me lo dio, es un engaño, funciona muy bien, se callan pero es un engaño y así nos entrenamos desde muy temprano de buscar consuelo en la experiencia de adquirir lo que vemos que nos falta, porque nos hicieron ver mira te falta, mira, mira, ves aquí, ves aquí y cuando surge su anhelo de tenerlo o lo das inmediatamente o lo mantienes aquí para que realmente quiere. Y más quiere, más es el alivio de tener. Y confundimos la experiencia de alivio que tenemos cuando adquirimos los objetos de apego con felicidad. Y pasamos la vida estimulando nuestro apego para tener en qué enfocar nuestra sensación de carencia o infelicidad. Y alivio que lo tengo pero es la experiencia de cerrar la brecha que nos separa del objeto. Una brecha basada en la visión errónea de nosotros ser separados de la mamá, separados de todo, inherentemente y totalmente. Y esto es un ciclo muy vicioso porque el único momento de alivio es cuando estamos adquiriendo algo y terminamos y sí terminamos la vida con montones de cosas. Y es muy doloroso como hijo o hija tener que visitar la casa de tus padres después de su muerte y tienes que hacer algo con todas las cosas que acumularon durante la vida. y nosotros estamos dejando esta herencia a nuestros hijos, montones de cosas que no miramos, están guardados, no usamos, pero ni estamos poniendo atención, ¿por qué? Porque nuestro interés era basado principalmente en la experiencia de adquirir, pero el apego es tan insidioso Insidioso, <risa> que el alivio de adquirir, y aun si no lo estamos usando, no lo queremos perder. No queremos separarnos. Es la experiencia de no estar separado. Queremos experimentar nuestra naturaleza verdadera, que es de estar interconectados, ser interconectados ya que esto es nuestra naturaleza básica. La percepción de cosas ajenas que no son nuestros nos irrita, y cuando lo, hace, lo hago mío hay un alivio, pero esto es muy superficial y temporal, porque siempre cuando estamos en este planteamiento, más cosas tenemos, simplemente más se alarga la circunferencia de cosas que vemos que no tenemos. Y por lo tanto, este planteamiento de poder experimentar nuestra conexión, de experimentar una abundancia al tener cosas, es totalmente imposible. Nunca podemos satisfacernos a través de este planteamiento. porque esto no era, tener cosas no es, adquirir, poseer, controlar, no de esto se trata. Pero no solo tenemos nuestros padres mostrándonos como infantes sonajas, todos los anuncios, entras en la carretera y ves letreos diciéndote aquí está, aquí está, aquí está eres infeliz aquí, tu felicidad cómpratela y si empiezas a analizar lo que están mostrando están mostrando felicidad en la forma en la que nosotros la imaginamos hombres fortachones Mujeres voluptuosas, ¿no? sonrisas, gente con mucha confianza, que a mí no me importa nada, yo tengo todo. Están mostrándonos imágenes. Y así pensamos, si tendría esto, esto es. ¿Qué, qué venden? Y esto estimula la inseguridad que tenemos, porque ya no somos infantes, somos nosotros responsables para crear nuestra propia felicidad. Si queremos ser felices, hay que preguntarnos, ¿cómo es felicidad? ¿Qué, ¿Realmente cómo es? ¿Cómo se construye? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué puedo yo hacer para ser más feliz? Pero es una pregunta tan grande y tan poco familiar que es mucho más fácil comprarte ese champú y experimentar el alivio que, ok, ahora no carezco de algo importante para mi felicidad, Qué bien lo tengo, pero no apreciamos lo que tenemos. ¿Cuántos champús tenemos? Bueno, nosotras cero. Pero visitando casas de personas que sí tienen champú, recién estuve en la casa de mi hermana con dos eh, adolescentes. ¿Cuántos champús hay? siete diferentes viejos nuevos y siguen comprando nuevo porque han escuchado han visto tal y tal cosa y ellos ellas no son excepcionales si tienes más que dos estás en lo mismo Una cabeza dos champús aquí ya está este formulario matemático no está funcionando muy bien ya. ¿Cuántos zapatos? ¿Cuántos pies? Ok, sandalias, algo para deporte, algo para salir, pero no creas que tienes tres diferentes opciones para proteger tus pies de las piedras. No apreciamos lo que tenemos, no vemos lo que tenemos. Nuestra atención está continuamente desviada en lo que no tenemos. Y aquí una de las herramientas que tenemos para ir sanándonos de esto es de cultivar la capacidad opuesta. Aquí estamos en el tercer juego de estrategias. Y esto es de cultivar una mente que se siente contenta con lo que tienes. Y vamos a explorar el manejo de esta herramienta en la siguiente sesión, pero es importante saber que hay estas estrategias. Saber apreciar, saborear lo que tenemos, más allá de un momento corto de alivio, de adquirir y ahora que sigue. Poder saborear lo que tenemos, otro si miramos qué hay detrás, hay esta sensación, una mentalidad de pobreza, de no tener, de faltar y en este formulario matemático yo más x igual a felicidad a veces este yo, yo soy muy pequeña y los X que necesito es muy grande. O es yo más X más Y más Z más A más B más E más. Toda una lista. Seramos igual a felicidad. Y necesito todo esto, todo el paquete para yo estar bien. Y esta es una sensación que traemos. No es cierto. Podemos leer las revistas de las estrellas. ¿Cómo se llaman estas? ¿Estas revistas? Farándula. Farándula. Farándula. Farándula. No, nunca he escuchado. Debo de verlo. Hay mucho que uno puede descubrir leyendo esto. Sobre la naturaleza del apego y la envidia, etcétera. Parándola. ¿Y ves qué tienen? Y mira sus ojos. Mira los ojos de las personas. <risa> Se están sonriendo. A veces incluso en los letreros. Los ojos ves tristeza, pero perfecto perfectamente pintados y todo perfecto. En sus casas perfectas, con sus hijos perfectos, con sus mascotas de, de moda. El tipo de perro que ahora es más popular, tendrán ellos. ¿Quién sabe dónde están los perros anteriores populares? En serio. Y después, los suicidios, la drogadicción, la depresión, es impresionante. Y si vemos esto, ¿cómo creemos que esto igual a felicidad? Sabemos que no es cierto, pero tenemos dentro de nosotros tan arraigado una sensación de carecer, que buscamos qué es que carezco. Y esta es una mentalidad que tenemos, una postura frente a la vida. ¿Cómo se contrarresta? Con el cultivo de la actitud opuesta, no mente de pobre, mente de abundancia. ¿Cómo cultivamos esto? A través de una, un cultivo consciente de la generosidad, esto también vamos a entrar más al fondo en la siguiente sesión, y entre estos dos ya estamos cambiando mucho de la infraestructura del apego, tocamos nuestra capacidad de dar, una sensación de tener algo que dar, aun si no sé qué tengo yo quiero dar, es cambio de orientación. Estos son forman antídotos o estrategias en esta categoría de cultivar algo totalmente distinto, que te fortalece, que genera un ambiente, un hábitat dentro de ti donde el apego no, no tiene dónde arraigarse, un hábitat poco propicio para el apego. Otra gran serie de estrategias es de trabajar con las interpretaciones y los pensamientos. Y cuando tenemos apego, no estamos interpretando muy bien lo que está pasando dentro de nosotros. Así que si aplicamos interpretaciones más realistas, más sabias, más puntuales, y trabajamos con los pensamientos que estamos teniendo, ya podemos cambiar mucho. Una categoría de eh, poca sabiduría en nuestras interpretaciones es entre la experiencia de querer lo que yo quiero, quisiera tener, quiero tener, y lo que necesito. No tenemos muy claro cuál es la diferencia. Apego es un motor para hacernos pensar que lo que queremos es algo que necesitamos. La sensación de, me falta algo, es esto, esto era lo que me faltó, yo lo necesito porque me falta, en vez de, ah, quisiera saber cómo es tal y tal champú. Pero yo sé que no lo necesito, ya tengo. Y trabajar con el apego no implica que ya no usamos champú y nos rasuramos y ya somos monásticos. Implica no estar engañados en nuestra relación con las cosas. De hecho, mejor podemos disfrutar de lo que tenemos cuando nuestra posesión de lo que tenemos no, no es esta, ¿no? esta actitud de yo necesito tenerlo y necesito mantenerlo y no lo puedo perder. Está saturado de miedo y ansiedad. Miedo de perder, ansiedad de perder. Y ansia de poseer. No estamos disfrutando. Es exactamente la experiencia que tenemos cuando una vacación va a acabar en unos cuantos días, ya dejamos de disfrutar, estamos, ay, necesito regresar, no, ya, ya nos tendremos que ir, y qué pena, y... ¿Mm? o incluso una depresión que a veces, depresión leve que, que inicia terminando algo bueno, no ha acabado, pero estamos presufriendo. Como que no va a ser suficiente sufrir en el momento. Yo ya necesito calentar los motores. <risa> Somos bien locos. Y la locura tiene nombre. Se llama apego. Y empezar a dialogar con nosotros. ¿Realmente lo necesitas? ¿Y qué te pasaría? Si no tendrías ese reloj que tiene dos horarios diferentes por tu, para saber qué hora es en el país donde tu pareja está viajando, para saber si es correcto llamarlo o por qué no te está texteando, si sí, quieres tener ese reloj o necesitas actualizar tu coche. Si sí, tu cuñado ha actualizado el suyo, pero tú necesitas actualizar el tuyo o quisieras y por qué, qué buscas, hablar contigo misma, qué es que buscas, porque lo que buscamos no es coche, esto no es lo que buscamos. buscamos otra cosa que nosotros necesitamos identificar. Si es seguridad con nosotros mismos, si es el respeto de nuestros familiares, esto nunca vamos a lograr a través de coches, Aún si empiezan a respetarnos, no vamos nosotros a sentir satisfechos. ¿Por qué? Porque la sensación de no ser admirados, respetados, no se quita con un solo, una sola expresión de aprecio y respeto. Necesitamos otros, necesitamos continuamente, necesitamos ser el único. Convénceme que me respetas. Pues ya, no te respeto si necesitas que yo te convence. Es un círculo vicioso. No podemos... Generar confianza a través… podemos tener alivio temporal de una sensación de estar menospreciado, o no saber qué es nuestro lugar, o no, no sentir que tenemos el lugar que queremos, pero a través de coches y champús y relojes no se consigue una sensación de seguridad con lo que estás haciendo en tu vida. Provisionalmente, temporalmente, tenemos a experimentar ¿no? una sensación de alivio como el niño que tiene sonaja. Pero ya que no era la sonaja, esto es temporal. Lo que le inquieta, ¿no? cuando su sabiduría alcanza a saber, espérate, esto no era, yo tengo tal y tal cosa, otra vez grita, sin este pensamiento tan conceptual. Y nosotros somos iguales, ¿cuánto tiempo nos perdura la, el empuje en satisfacción y confianza después de tener nuevo coche? ni perdura hasta que el otro primo tiene otro mejor coche, ni perdura tanto. Así que hablar con nosotros qué es que estoy buscando en querer poseer o controlar esto. Y empezar a buscar las cosas que necesitamos donde se consigue. como este cuento que tanto me gusta no sé si contarlo otra vez porque ser un, seguramente muchos lo han escuchado muchas veces pero hay un cuento eh, sufi de un tío que es un poco original eh, algún Alguna noche está en el, cerca del semáforo, en la esquina donde hay luz, y está mirando por todos lados. Y llega un vecino. Y le dice, eh, tío, ¿qué buscas aquí? ¿Qué, qué estás buscando? Ah, pues mis llaves. Y dice, ah, ok, pues ¿y, ¿y dónde les dejaste caer? Bueno, pues, frente a la casa. Pero entonces, ¿por qué haces mirando aquí debajo de la lámpara? No, es que no hay luz frente a mi casa. Aquí se ve muy bien por la lámpara. Esto es lo que estamos haciendo con el coche, con el reloj, con el champú y dialogar, dialogar con nosotros mismos nos ayuda a cortar la sensación de necesitar esto y ser más realistas con las cosas no estar no poner tantas expectativas ni en las cosas ni en las personas y así poder disfrutarlas poder estar con ellas, apreciar lo que tienen sin continuamente estar buscando algo más. Y un nuevo pensamiento que podemos estar diciéndonos, cuando tenemos, vemos estas cosas que pensamos yo quiero y detectamos y aquí esta es una definitivamente una tarea importante en el trabajo con el apego de estar aplicando esta distinción querer o necesitar si es algo que quiero está bien, lo puedo intentar conseguir no es que no podemos tener cosas es que la sensación de estar tan necesitados tan, todo el tiempo de todas las cosas es doloroso y es engañoso porque lo que buscamos de ellos no es lo que pueden aportar. A largo plazo nos impiden de buscar, de, de estar construyendo lo que realmente necesitamos. Seguridad, confianza, conexión. Y cuando manejamos nuestras relaciones interpersonales a través del apego, con esta sensación yo necesito a esta persona. Como vimos la vez previa, estamos cosificando la persona. Esto es algo que yo necesito. No estamos mirando la totalidad de lo que es. Que es mucho más allá de lo que percibimos. Aun si hemos conocido a alguien toda su vida, no la conocemos por completo. Con apego ya tengo la información suficiente, esto es lo que yo necesito, porque me ha dado tal y tal cosa en el pasado, o porque imagino que me va a dar tal y tal cosa. Estamos tomando un elemento de la persona, tratándolo de la, como la totalidad, y así descartando todo lo demás, ignorándola. Y cuando tratamos a alguien como objeto de apego, tenemos implícitamente esta categoría de yo y otro. Y mientras estamos manejando estas categorías, esta sensación de yo y otro, la experiencia de, de unidad, de fusión, de intimidad que buscamos es imposible, porque es yo y otro. Por lo tanto, está preguntando, ¿qué quiero, qué necesito? ¿Es algo que quiero o es algo que necesito? Sí, quiero estar con esta persona. Está bien. Pero no pensar, yo la necesito y si no está conmigo, yo tengo que hacer algo porque las cosas van mal y... ¿No? Y esto no implica que no tenemos compromisos en nuestras relaciones, que esperamos, y tenemos todo el derecho de esperar que la persona cumpla estos compromisos. Y en todo este trabajo no, es, no se trata de acusar las emociones de ser malas, o de acusarnos a nosotros mismos de ser malos porque sentimos apego, o celos, etc. Aquí el trabajo con las emociones se trata de reconocer que son dolorosas y o dañinas y por lo tanto si no queremos dañar y no queremos sentir dolor, sufrir, entonces queremos hacer algo al respecto, pero no estamos aquí para condemnarnos y juzgarnos, estamos aquí para cuidarnos y cuidar a otros que dañamos a través de estas emociones destructivas, confundidas. Y cuando estamos retando lo que nos dicen todos los cuentos que las emociones nos dicen que esto es tu X, la persona que te falta, o esto es la causa de su, tus problemas, hay que hacer algo para ¿eh? contenerlo o expulsarlo. No queremos estar engañados y no queremos estar controlados, porque las emociones. Si no miramos qué están diciendo, qué están haciendo, terminan tomando control de nuestra vida. Y cuando estamos experimentando emociones intensas, la sensación es esto, que las emociones nos están diciendo qué hacer, o qué no hacer, o nos mantienen atrapados en ciclos de ansiedad, de, ¿no? de ansia de tener, de aversión, de rechazo y no sentimos que podemos hacer mucho al respecto. Eso es parte de su engaño y esto es lo que estamos intentando resolver. Entender cómo funcionan, reconocer que están tomando control cuando no son las personas adecuadas para ser el rey en nuestro país interno, identificamos qué sucede y ya empezamos a ponernos en rebelión, o desmantelarlos, reconocer y ya nos, ya yo no quiero estar controlado por esto, yo sé cómo se arma, y yo ya voy desarmándolo entendiendo cómo hacer a través del estudio introspectivo, reflexión después, y sí a través de vivir estas emociones dolorosas unas cuantas veces, pero no desperdiciar la oportunidad de ver qué, qué estaba pasando, qué yo estaba pensando. Porque la meta en este trabajo es de ser libres, ser libres del control de emociones que no queremos sentir. Es un planteamiento bastante radical. Y es el planteamiento opuesto al planteamiento de todas las emociones perturbadoras, aflictivas, dañinas, destructivas que hemos estado explorando su planteamiento es que nosotros no tenemos control nuestras experiencias emocionales son el producto de procesos que suceden de, fuera de nosotros te pasó esto, te hacen esto te dijeron esto, claro que vas a sentir alegría o tristeza, claro que te vas a enojar, claro que te vas a sentir tal y tal cosa. Y liberarnos de su control implica, nosotros podemos estar en estas situaciones y decidir cómo yo quiero responder frente a esto. No tener que responde, responder con esta reactividad que tú mismo no, no eligiste, como sale. Liberarnos de su control. Pero llegar a este punto no es poniendo fuerza superior, porque esto es caer en su trampa. Hace muchos años, esto ya es historia vieja, cuando vivía en Nueva York, un conocido me quiso ofrecer una pistola porque estaba trabajando en la noche y yo me reí. Oye, si yo estoy en una confrontación con alguien que me está amenazando y yo tengo una pistola, yo nada más le estoy pasando una pistola, agarrar un arma frente a alguien más agresivo te quita el arma, yo sé que no voy a usarlo y ellos no van a superar mi fuerza muy fácilmente y quitármelo. Y me dijo, no, es una pistola no que tiene aquí como esta, ¿cómo se llama? Esta, no, de Mother of Pearl, este, Madre de Perla. Madre de perlas muy, olvídalo. Ah, <ríe> Esto fue Manhattan, Nueva York en otra época ya no es tan peligroso, pueden ir con calma. Es peligroso verbalmente, sí, pero así no es tan malo. Pero si nosotros intentamos llegar con alguna arma, así, contra nuestra ira, nada más le estamos pasando una pistola. Toma esta energía y tú ya hazte más grande. Y cuando tenemos esta libertad, de reacción, no implica que nunca vamos a comprar cosas. No implica que nunca vamos a entrar en relaciones con otras personas. No implica que no vamos a observar situaciones dañinas y hacer algo al respecto. Tampoco implica que cuando nuestra pareja no es, nos traiciona que vamos a pensar, ok, es, no pasa nada. Vamos a tener la ecuanimidad la mente despejada, la sabiduría y la libertad de saber, ok, ¿qué yo quiero hacer con respecto a esta situación? Y no tener solo una opción de quedarnos ahí atrapados en ira, en celos, en apego. Si no podemos evaluar bien la situación, ok. ¿Qué quiero hacer aquí? ¿Acepto esta situación o no, no la quiero aceptar? ¿Puedo hacer algo para cambiar la situación o no? ¿Quiero continuar? en una relación con alguien que traiciona o no? Cuando tenemos estas opciones, esta, esta pregunta es muy difícil preguntar porque ya hemos decidido, yo necesito a esta persona, no importa qué pasa, Así, y entonces las emociones nos superan y es muy doloroso. Porque tenemos la impresión de necesitar algo que vemos que nos está lastimando y no nos está tratando bien. Igual con ira. Quedamos muy metidos en situaciones dañinas donde suéltalo y, y, y, y salte. ¿Por qué quedes ahí enganchado? Porque estás enganchado internamente por tu ira. Y aquí desarrollar una inteligencia emocional donde sabemos qué nos están diciendo, cómo nos están superando y poder nosotros relajar dentro de las situaciones, tener no estar estancados en una postura de ver lo que está pasando, sino poder salir de la trinchera o salir de la ansia e ir viendo no, yo creo que no, yo creo que esa relación no está funcionando o yo creo que yo entiendo por qué esto pasó y yo sí creo que hay cosas que podemos hacer al respecto y quiero intentar, pero lo tomas desde una base de confianza y de sabiduría, no de yo necesito, esta persona tiene mi felicidad yo tengo que hacer algo para que me lo dé. Y aquí cuando estamos eh, trabajando en el nivel de las interpretaciones o los pensamientos, con apego vemos esta orientación de carencia. Y esta es no solo una orientación y una mentalidad que podemos tener, hasta puede ser una identidad completa. Es la sensación de, que tenemos de lo que somos. Nuestra identi la identidad que emocionalmente tiene sentido para nosotros. Y en ciertos momentos vamos a sentir una identidad, después otra. En ciertas situaciones vamos a sentir yo, yo, yo soy quien tiene que hacer algo porque nadie más está haciendo nada, yo lo voy a hacer. Y en otras, otros contextos, una identidad que armamos puede ser siempre me hacen esto y nunca me tratan bien y nunca me muestran el respeto debido. Y tenemos otros cuentos que nos contamos. Y todas las identidades que son maneras en las que nos decimos quiénes somos. Todas esas identidades son parciales, temporales y por lo tanto falsas, no es nuestra identidad, es un conjunto de cuentos que nos hemos contado sobre quiénes somos. Y un factor fundamental en nuestra confusión emocional, es no sabemos quiénes somos, no sabemos. ¿Por qué? Porque hemos escuchado el mundo, los padres, los primos, los amigos, los anuncios, los compañeros de clase decirnos quiénes somos y les creemos y ellos tampoco saben quiénes son. Si no saben ellos quiénes son ellos, ¿cómo van a saber quiénes somos nosotros? Y los padres que se enojan, que se agobian porque están trabajando y además cuidando niños y se enojan y dicen, estúpido. Sí, y lo dicen, se enojan, se frustran, tampoco tienen libertad emocional. y nosotros, esos son nuestros padres, claro que los creemos, si ellos no saben quiénes somos, quién va a saber, y internalizamos. Y vivimos en un mundo que nos está diciendo que somos carentes, necesitamos tener, ciertas notas y cierta licenciatura y cierto nivel de poder adquisitivo y ciertas cuentas en ciertas redes sociales para pertenecer a la comunidad a la que queremos pertenecer para ser exitosos. Y si tú no tienes WhatsApp, solo usas WeChat, ¿qué onda? Y tenemos todo este aparato para definirnos y si miramos mucho del sufrimiento y dolor emocional que tenemos, mucho podemos escuchar cómo lo mantenemos vigente a través de lo que nos estamos continuamente diciendo. Y esto es, en el contexto del trabajo con las emociones, es básico. Porque las emociones no se están diciendo, te están haciendo esto, te están haciendo el otro. Yo tuve la lección mejor de esto con una de mis sobrinas, que alguna vez les fui a visitar a mi hermana y su familia, Después de no haber visitado creo que en un año, ella era chiquita, seis años, algo así. Y siempre, se jugaba, siempre jugaba con el hermano menor de la amiga de su hermana mayor. O sea, dos sobrinas, ella es la chiquita, la hermana mayor tiene una amiga que tiene un hermano menor. Y siempre... Los, a esta edad, como se viene la, la mamá viene, trae ella y trae el chico. Y así se jugaron. Y siempre se llevaron muy bien y jugaron muy bien. Se pelearon muy bien y se conciliaron muy bien. Y fue un, un amigo de niño, como amistad de esta edad. Pero esa vez, él, viene, él entra en el jardín, vinieron llegando. Mi sobrina agarra mi, mi calda, mis hábitos aquí, y se esconde detrás de mí. Y me dice, tía, no lo no, no quiero, no, no, no quiero verlo, no quiero verlo. Y yo, a la tía protectora, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo? ¿Te hizo algo? Y me dice, sí. Okay. <risa> y le pregunta, ¿y qué te hizo?, ¿qué te hizo?, y ella piensa, está intentando interpretar sus propias experiencias internas, y yo le estoy diciendo, si tú estás sintiendo esta aversión para él, ha de ser porque te hizo algo, que te hizo, y ella va repasando, ¿qué me hizo?, ¿qué me hizo?, ¿qué me hizo?, y me dice, me hizo sentir que no me gusta. Y esta es la expresión más honesta de la aversión que uno puede querer. La gente no nos cae bien porque tenemos aversión y lo dirigimos hacia ellos ahora. Mañana puede ser otra persona, ahora es hacia esta persona. Es una aversión que surge dentro de nosotros por otras razones que no investigamos. ¿Por qué? Porque las tías nos preguntan ¿qué te hizo esta persona para quien tú tienes aversión? Y interpretando las experiencias, me hizo sentir que no me gusta. O sea, la causa de mi experiencia es él. Así vamos aprendiendo a Interpretar de manera completamente equivocada nuestras propias experiencias. Y los cuentos después que nos empezamos a contar, cuando estamos irritados, es que mira cómo la gente deja sus cosas aquí, es todo tirado, como que des poco consideración. Mira cómo. La gente así tan dirigido pone todas sus cosas en orden como para mostrarme que yo no soy tan cuidadosa como ellos. Mira cómo la gente hace tanto ruido. Mira a esta gente llamándole la atención que no hace ruido. Y vamos buscando la, la razón para por qué nos sentimos así. Podemos llamarlo proyección, pero... Cuando vivimos una vida haciendo esto, acudimos a ciertos cuentos familiares, me hacen esto, me dicen esto, y aquí escucha tu discurso interno y la oportunidad de escucharnos es muy valiosa. Cuando vamos a, a tener sesiones de terapia con Profesionales, pensamos que es para que podamos hablar y estar escuchados. Yo creo que es para que nos podemos escuchar nosotros mismos. Pero no necesitamos, quieres ir a una terapista si quieres, pero igual puedes empezar a escucharte, gratuito. sin interrupción. ¿Cómo te estás hablando? ¿Cuáles son los cuentos que te cuentas? Porque ya que estas identidades no son completas, no son absolutas, son básicamente películas, y una película requiere Mucha inversión en producción. Hay que contar y contar y continuar contándolo. ¿Cuáles son tus películas? Porque nosotros necesitamos empezar a reconocer, no es lo que está pasando fuera lo que me hace sentir así. Yo estoy proyectando, yo estoy armando mis cuentos. Y con este mismo proceso de filtrar, la gente nunca aprecia lo que hago. Y estos son dos palabras absolutamente claves. Si te escuchas diciendo esto, pon toda atención. Siempre y nunca. Porque lo que nosotros contamos cuando está funcionando como identidad, es siempre. Esto siempre me pasa. Yo soy una persona a quien siempre le pasa esto. O sea, cuando estabas en la matriz te estaba pasando esto. Poco probable, pero bueno. Escucha, siempre, nunca, ¿qué? Porque la identidad y los cuentos que tenemos absolutamente afectan la realidad que vivimos. Hacemos algún trabajo y las colegas del trabajo ¿no? han visto, sabemos que han visto lo que hicimos. Y tres personas, ¿Ah, ¿quién? Una persona te dice, ah, te quedó muy bien. Y una persona viene y dice, pero ¿por qué así? Esto no, de, de ta, ta, ta, ta, ¿Qué escuchas? ¿Qué cuenta para ti como un evento significativo emocionalmente? Esto depende de tus cuentos y tu identidad. Tú eres una persona cuyos esfuerzos están apreciados. La persona que te dijo que okay, bien, eso es lo que vas a guardar. Tu cuento es que siempre me critican, siempre me hacen menos, siempre no me aprecian. Es esta última persona que vas a escuchar. Invariablemente. Y a las cinco semanas... En tu memoria vas a guardar lo que tú eligiste como significativo emocionalmente. Ya no vas a acordarte de los demás. Y así tu vida te está comprobando. Siempre te pasa esto, mira. Pero no es siempre que te pasa esto. Esto es el cuento que tú te estás contando, buscando evidencia. Eres una Policía muy corrupta, solo queriendo ver la evidencia para comprobar su teoría. No abierta a ver cómo es. Un científico muy chafa. Buscas los datos para comprobar tu teoría. Mira, te dije, mira, todos los estudios que yo he hecho de mi vida comproban, comprueban que así me tratan. Descartaste una enorme cantidad de datos por los cuentos que te cuentas. Y estos son cuentos. Conscientemente puedes desafiar. Puedes mirar la película y decir, es una película. Y esto en sí nos empieza a liberar. Porque sabemos que esto no es la realidad. Es un cuento que yo estoy armando y conscientemente buscar otra evidencia. Y es muy importante, porque si traemos una identidad de carencia, no importa cuánto recibimos, siempre vamos a sentirnos carientes. Así que ahora el trabajo es en este nivel un poquito más fundamental. ¿Quién es que tú dices que eres? Y ir soltando estas identidades. Quizás eran vigentes en ciertos contextos, pero no son relevantes en todos contextos. Y si quieres generar más confianza, generar más felicidad, generar más libertad interna, ya no son relevantes. No sirven una función benéfica. ¿Y cómo soltamos? Vamos a ver esta película una y otra vez. Decirnos, esta es una película. Y... Poco a poco, permitir que esta película pierda credibilidad frente a nosotros mismos, pierda credibilidad emocional. Y a la misma vez, estar actuando cada vez más como una persona distinta a esa identidad. Una persona que tiene cosas que dar, que tiene abundancia. Que, que sabe, que está contenta con su vida. Y más vivimos actuando con generosidad, conectando con nuestra capacidad de dar con una sensación de abundancia interna y con un reconocimiento por todo lo que tenemos esta identidad empieza a tener más validez que la otra y es más sana más saludable y al tener esta sensación de lo que somos esta experiencia de lo que somos que contradice la película al menos creemos en la película y así poco a poco vamos soltando nuestra creencia en estos cuentos realmente limitantes y muchas veces muy dolorosos. Un monje Theravada alguna vez dijo algo que podemos guardar para terminar esta sesión Dijo, si sueltas, aquí podemos tener en mente, soltamos todas esas películas y cuentos, soltamos lo que subyace al apego, soltamos esta creencia de necesitar. Si sueltas un poco, tendrás un poco de felicidad, si sueltas mucho, Tendrás mucha felicidad. Si sueltas por completo, serás libre.